Vamos a ver cómo activar la cuenta de la G Suite. Estoy en Google y a mí aquí arriba me aparece Gmail, imágenes, un cuadrado con más cuadraditos y eh, un botón que pone Iniciar Sesión. Voy a hacerlo desde Iniciar Sesión. Si le doy Iniciar Sesión me aparecen todas estas cuentas de, de Gmail que son las que yo tengo habitualmente. Tendría que irme aquí abajo, donde pone añadir cuenta, y poner aquí la dirección de correo eh, que, que me han dado. ¿vale? Si lo hago desde Google, también lo puedo hacer. Simplemente aquí escribo Gmail, y aquí ya, pues pincho aquí, Gmail, y me vuelve a aparecer esta pantalla vale le doy añadir cuenta y aquí yo tengo una cuenta que me ha creado ñaki eh, para hacer este tutorial no, no. ahora no me funciona el teclado Bueno, veis que pongo aquí, en este cuadradito de aquí, en este rectángulo, pongo la dirección de correo a la que quiero acceder, aunque no sea de Gmail, como veis aquí no pone Gmail por ningún lado. Le doy a siguiente y aquí me pide la contraseña. Si veis aquí hay un clic... Si sí, quiero dejar la, la sesión abierta, no os lo aconsejo si no estáis en vuestro propio ordenador. Si es vuestro propio ordenador, no pasa nada y sois los únicos que lo utilizáis. Pero si estáis en un ordenador que no es vuestro, eh, muchas veces se olvida cerrar la sesión. Así que dejarlo desactivado. Inicio la sesión y ya me dan la bienvenida. Te damos la bienvenida a tu nueva cuenta. Pum, pum, pam. Y aquí aceptar. Bueno, lo primero que te va a pedir es que actives una contraseña propia. Tenéis una contraseña por defecto que os ha dado Iñaki, pero ahora aquí se trata de poner vuestra contraseña propia. Entonces aquí voy a poner yo una y hay que confirmar la contraseña repitiendo. Mucho cuidado a la hora de poner la contraseña porque diferencia mayúsculas de minúsculas. Como truco, yo os diría que utilicéis eh, la, vuestra contraseña habitual con algún calificativo diferente. Es decir, eh, si vuestra contraseña, por ejemplo, es Google, pues aquí que se llame Google Pedro Duque. Si vais a utilizar vuestra contraseña para otra aplicación, pues que se llame eh, Google Otra Aplicación, pero que nunca utilicéis la misma exactamente la misma contraseña, para todo, Entonces tenéis un cuerpo que a lo mejor es el mismo y que eh, al final o al principio añadís el nombre de la aplicación, por ejemplo. Vale, Le doy a cambiar contraseña y me abre ya directamente lo que es la bandeja de entrada del correo. Pues hasta aquí lo que sería empezar a entrar dentro de nuestra cuenta de correo. Ahora seguimos con otro tutorial.